Amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video del mismísimo Carlos. Como balito. Bueno, bueno, ya llegó la temporada 1, por eso estoy haciendo este video. Mi sueño, es, mi sueño ahorita es tener... La famas Oye, Carlos, no está la fama? Ah, la famas, ¿no? Me encanta la fama y la quiero tener en 1044 días. Oye, quiero temporada 2 Carre, hace sí, Unos minutos y ya está Quiero mi temporada Oye, Oye, estoy en tonto Oye, mira acá, está la Piscipers Que es la Piscipers legendaria Que hace un año Bueno, vamos a jugar por fiesta. esto amor? El fuego rápido me gusta más, pero bueno, vamos a poner el mapa. No sé, se seleccionar el mapa. De verdad, no mal uso. Bueno, vamos a ponerle el petifog, el criatura. No. Vamos a jugar con festias. Empezamos la partida. Nuestra, nuestro objetivo de todo este mes, de todo este año, es tener famas. Bueno, ya tengo la H, la conseguí este día. Este era mi otro sueño, y ahora mi sueño recién es el sueño de tener las familias. muere bueno. bueno. Vamos, muere. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Casi, Casi me muero. Vamos esta plaquita. Hoy por... qué mal no se puede ir. Matamos a este tipo. Vamos a este también. entrar acá, pero no se puede. Que lo matamos a este. No primero que hacemos un decir. No le ponemos para no. por acá. Ahí hay... más. ¿Qué pasa? Que no se podía abrir mi micrófono No podía hacer nada Pues no recuerda Que ah, pues, Si ¿sí se heré Como soy tontísimo En esta nueva temporada Bueno, empezamos esta nueva temporadita Y me mata el helicóptero Qué malo, ¿no? vamos a lanzarnos el X Uf, lo que faltaba mi X hice ese uno voladito ¿Qué? no se cogieron el X ese uno voladito que era mío, por eso no lo maté Recargamos Uh, corre, corre, corre, corre La justa, ¿no? Muere, está muerto Vamos a misil antes de que nos maten uh. Ay, derrotamos, qué malo girate pantalla está, le voy a poner para que, para que no se gire no te vayas luz está. ya está lo ya derrotamos no perdimos es lo malo ¿Tanto? No, no tanto no tanto no hay personaje que sea gratis quisiera no este, no gratis un gratis vortex por acá la 21 sale la Fli.556 que nos da nos la H yo no lo sabía voy a ir aquí pero a nivel 21 me lo no. miento a ver a compadres No tiroteo No ¿Qué pasó? Si seré no. Si seré, Si seré. No quiero un faro Obviamente que no quiero un faro Por favor Que tengo un correo Tengo un correo, pues ¿Y Vamos a jugar ¿Qué? A ver, no sé qué hacer Nuevo 10 Ok, Yo ya lo sé. Que tengo en cuatro mil? Que Bueno, vamos a jugar. ¡No casi, casi lo aceptó. Vamos a jugar el reclame. nos toca en otro modo. Bueno, vamos a jugar de nuevo Voy a poner mono Bueno, vamos a esperar Ya está, ahí cargó Vamos a jugar el reclancito Este mapa, ¿no? Está bien Está bien el mapa Está bien bien, no tan bien, pero bien, pero bien, ok está bien bien, o sea, está bien, bien vale ah, bueno vamos a jugar Muerto me voy a coger la chita ¡Pum! Lo maté También muerto Ay, no me dio tiempo para matarle Bueno, me lo caí Puñalador, compa Quiero hacer al X-1 Golay No mentira, no mentira quiero, No quiero hacer un X. Quiero hacer un robot Todavía no Está yendo muy bien Coge el misil Muere Yo también me maté Porque me quería matar Nos hacemos el paquetito Lo matamos a este obviamente no que nos hace un poquito nos toca un un huesito pero podemos saber dónde están los enemigos cayó, uno muerto ay me matan mato a alguien y me matan puede ser no puede ser puede ser pum Ah, que justo ganamos. Esto fue en Brasil porque dice no restaurante. Bueno, a la 11 minutos. Cuando estoy en 12, ya terminamos el videito. Me llevo en el nivel 12. ¡Tengo dos! ¡Ay, okay. oh, qué estruendo! ¡Cosas en el nieve! ¿Qué? No entiendo No, frenético Bueno, si sí lo voy a dejar No sé por qué Pero bueno, más. Porque quiero porque Quiero matar a 10 enemigos ¿Qué son los muñecos de mí, compa? Ya no hay ninguno, obviamente Vamos en la lada Vamos No es navidad, Ok latch mira que hay uno. Por esto, voy a encontrar de nieve. Por acá no hay ningún lap. acá, aquí no. Acá no va a haber, obviamente. Por acá, único, único. Un poquito, no, no, que no hay nada. Mira que hay uno. Bueno. Okay, ya que estamos por acá es mejor, ¿no? Me de que era frenético. Ay, ¿qué es esta rama? ¿La huelen? Sí, la huelen. Esto es un monico nieve. ¡No! Qué mal, ¿no? ¡Es el rey! No me paran de molestar. Vamos, qué monico. Pues por acá no hay ninguno, no hay nada. vamos ¿Por acá? Pues yo no he visto ningún muñeco ¿Por acá falta? Soy frenético Soy frenético ¿Sí, No. ¿Qué malo? ¿Qué es un con Te kills Ahora. Frito. Mira, ganamos justo. Qué bien. Ya vamos a terminar este video Nos ha pasado tiempo Ya son 16 minutos mi máximo es 17 bueno, Hasta la próxima Bye Bye